Que ya sea, ya sea. Eso. <risa> oye, oye <risa> mucha energía la que se siente aquí así. Te dan ganas de chupar, ¿no? ¿Por qué no trajeron un no, poquito? O sea, da, ya, algo, ya llevamos algo fuerte, momento, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, este estamos eh, aquí ya transmitiendo en vivo y en directo por Periscope, la mosca brillit. Este. Y después de casi como dos años, ¿no? Que habíamos planeado un programa con mascatuercas al fin, este tuvieron chance en la agenda creo que ya, ¿no? bien, la paluza, pues, pues bueno... La pues, gira eh, por Mongolia, lo vimos aquí en Singapur, <risa> <risa> vaya... No, no, no y Luego bandería, no, bandería, pues bandería, no, exactamente. Ahí nos y vemos todos chicharrón entonces... El A de Fénix. <risa> pues, la temporada en el A de Fénix, como <risa> corresponde, <risa> <responde>? vaya. <todo risa> exactamente. Bueno, pues este, pues qué chido que, que ahora sí ya se nos hizo. Y bueno... La verdad es que, pues, son una banda que en conjunto, pues, ya un chingo de años de experiencia. Mejor ni me lo sumamos, ¿no? Porque creo que. No, no, no. no. O sea, A ver, pues, no. antes de la existencia del rock, el cabra ya tocaba. Y entonces, este. Fíjate, el cabra se pierde en la noche de los tiempos. Exactamente. Y bueno, pues Pierre también ya tiene algunos años tocando. Sí, desde el año pasado. Desde el año pasado. En fin. Oye, este. Fíjate que me falló ahí una onda porque. Yo quería traer un fanzine que, que hacíamos en el 93, 94, por ahí así. O sea, también así muy chamaco no estoy, ¿verdad? Y este, en ese fanzine había una sección de rock, y la sección del rock la llevaba acá el compañero Cabra. Y uno de los, de los números que, que más eh, se vendió, entre comillas, porque lo cambiábamos por ¿no? no sé más bien por Carguamita, ¿no? Este, era un homenaje a, a, a Félix. Félix Boy. Sí, sí. y bueno pues ahí salió estuvo obviamente no en ese en ese pero si estamos hablando en China, si estamos hablando de un fanzín del 94, imagínense, sí, sí, el eh, 95 eh, ya llovió no entonces sí, o se lo copio eh, a la copia, eh. no, no, por ahí hay una copia pero pues, como, <ríe> eran los nervios ya de venir da nervio da nervio de venir a tomar con el licenciado rivero sí. fíjate que este perdón interrumpa, pero este, la verdad es que sí si nos gustaría mucho, este, en el programa pasado comentaba que, que sería muy interesante que, pues que los grupos que han formado parte de alguna manera de, de la música brillita a través de los programas, a través de los 25 este, programas que llevamos, que, que pudieran tocar en algún evento ¿no? en general, ¿no? Y lo digo porque realmente hay una energía que se siente bastante chingona aquí donde estamos, ¿no? No, no sé si sea porque es un lugar muy pequeño, que estamos encerrados en realidad no, en real, no, realidad no. sé que es porque no, llevan no, no. Muchos, no, no. Años, no, no. muchos años no, no. Juventud, muchos en la pinche. es la juventud es la, es la sangre ciudad. joven pero sí, sí, la verdad es que sí se transmite pero una pero una energía muy cabrón es un grupo serán los churros de marihuana que una energía muy poderosa que, sí, una pero sí, energía no, muy pero poderosa ya que estamos hablando y salió el tema de espectros nosotros revivimos una canción de espectros verdad sí, verdad se llama La Muñeca de Plexiglas y no es una canción corta hermano, porque es de las letras más largas del grupo, pero tocar hecho la madre entonces... Esa canción larga, tocada muy rápido Exactamente Entonces, bueno, en un ratito ya se la echan En serio, es menos de un minuto Ya que sacaste el tema En serio, es menos de un minuto no Ya lo supongo, pero estamos en ¿Sí? sí, sí. Ya de una vez. No, bueno, pues bueno, que los señores sigan. Se de sí, una vez, sí, vamos. No, pero...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 Muy bien, bueno, dejamos este para allá. Esto fue una detención de Spectros que retomamos con Mascatur. Intenté hacer todo lo posible por entender la letra, pero. ¿Qué dice ahí? Es que está tocando demasiado el LED. es detención de subtítulos. Pero más o menos, ¿qué dice la letra? ¿Qué sabe? ¿Qué entiende? Bueno, la verdad es que, bueno, es una letra de Félix. Y entonces, de hecho, para sacar la letra, tuvimos que ir pausando el cassette que dijo cassette A ver, ¿qué dice ahí? El casé con mi meca de plis y, y lugares solemnes con mucho cuidado las eché por las curas y los rincones y así nos fuimos sacando letra por letra y cuando no, pues rima tal y ponle tal entonces, así, es, qué chido, ¿no? es una historia con imágenes, más bien unas imágenes sonoras y está como juego de la, de la, de la fonética Oye Mariano, ¿qué, qué poder Mira, nosotros sabemos que es un, un grupo de punk sobre todo por el señor ¿no? que tiene su largo historial de música de musical punk pero pero ustedes como podrían si ¿Sí, no sí, yo de, ah, de los no bueno, sí, a lo mejor se llama otra persona pero por ejemplo la, la parafernalia de la camisa de monsters es este la canción que con la que iniciamos hace rato que no pudimos este, grabar y que rato a lo mejor la vuelven a tocar la vuelven a tocar perdón que es este, la del baile del sapo y todo esto si sí hay cierta cierta línea que tiene que ver con las cuestiones monstruosas no sí. y películas antes, es, es, series de televisión de serie B qué sería qué sería, ¿qué sería un poco monstruoso? no pues, es que yo creo que como tenemos es que una variedad que de, variedades de influencias de entre todos como todos aportamos lo que como lo que, que traímos a la fiesta, ¿me entiendes? El, ¿no? El demonio que la y, iglesia, no han y, han vivido, como... ¿Sí? y es una cosa que pues más o menos todos coincidimos Hay este tipo de, de, de, como, de cosas que no es un concepto, no hay un concepto definido, pero sí nos gustan los, los monstruos, las, como, las, brujas, las brujas, las brujas, las películas, las películas lo como, que, como, que se refieren a que que esto, las como, de televisión. Fíjate que hace rato estaba escuchando antes de venir para acá a Mythic para contextualizar un poco. ¿no? Ya ves que también no la para y luego... Muy chido. y sí, estí... Pero es muy diferente claro. porque es una corriente punk. Sí, sí, sí. Ya como después. Post, es como de los... Después, no es post, es hardcore punk. Okay. Y entonces eso fue como de los ochentas. Lo que nos pues las influencia es como... Somos más pinches viejos. Sí. Es, ¿Qué y cuatro atrás. <risa> Son más fieles. Bueno, no digo que somos, cabrón. Yo, no es más todavía. Ah, bueno. Sí, el Mariano se ve como de 49, ¿no? Pero este, se todavía De 48 y medio. Me falta alcanzarles para el Inapán, pero pronto podemos viajar por el mundo a mitad de precio. sí. a mitad de precio. Que todos a mitad de precio. Pero sí ha sido una búsqueda súper interesante eso de agarrar así como estos seres de monstruosos y de entre corimillas satánicos, pero así, de cartón. Tampoco es que hagamos este ritual y hagamos una llamada. Es más bien nos gusta jugar con, este, con estos monstruos, con los clásicos, ¿no? Con los clásicos de la pantalla de blanco y negro, acartonada, juguetona de la serie B, mezclada con una onda de rock punk mexicano, porque aparte pues, no todo no, lo no, que tocamos es punk pero es, es una intención de rock original tenemos algunos covers, pero es esa la, como la amalgama o la búsqueda Vamos, de lo que estamos haciendo Irnos con un, un ejemplo muy claro de, de esto en el repertorio, que es precisamente una rola aquí de Mariano, que es Soy un monstruo Vámonos con Soy un sí, monstruo claro, pues. ¡Exactamente! ¡Salud! Sí, porque la otra Salud, es que te, te digas, ¿no? Pues, ¿sabes que ¡Salud! Chelo. En realidad, sí hay un impulso, así como un resorte que te dice, no, pues hay que seguir con ¡Sigue tomando porque estamos punk! Ah, no. La idea es divertirse, bailar, chelear, igual, chelear, bailar, sudas, calientas, necesitas refrescarte. ¡Claro, claro! Bueno, <risa> te refrescas luego de bailar. Luego respiran. El... <risa> La verdad es que no no nos ha dado chance de decir nada porque estos muchachos sí tienen toda la pila del mundo puesta y es como uno que usted es parsimonioso parcimonioso, sí, pasar sí, sentadito, ¿sí? ¿sí? sentadito tranquilamente ¿sí? además esta madre ya se me está cociendo cosiendo ya, ¿sí? <risa> la pinche la toma, ¿no? Oye. Este... Ya, ya me va a empollar, eh. Fíjate que este, sí me gustaría que antes de que este, no nos dejen ya hablar absolutamente no nada, ¿no? el camarógrafo. Sí ahí, estaría eh. chido, ¿no? Por ejemplo, hablar de la de la larga no. este trayectoria de cámaras grandes, ¿sabes? <risa> <¿No? risa> ¿No? Sí. Por acá detrás. Pero no, sí, mira, que, de Rubén empezando Rubén, por bien. mi empezando <risa> por <risa> mi izquierda, ¿no? Por ejemplo, "Oye, mi cabra, perdón más o menos cuántos años andas este ya rayando en la escena del rock and roll porque, porque yo, and yo, and yo me acuerdo de, eso, de, eso, para de, para de para ti este en algún rol de Teocelo Acuérdate de te decías tres años casi ah, sí, mínimo no aquella aquel, aquel mítico este concierto de dos días ahí en la plaza cómo se llama ese de Teocelo de Teocelo no pero aquí en la en la parque cuál es cómo se llama donde el ESA. Ese, ese ese, <risa> de la ESA La ESA, la que estaba la ESA En el Águara, ¿te acuerdas? Entonces cuando, cuando había, se llamaba, este Era por un antes, festival o Un así tocaron varios grupos Ahí tocamos el Role ¿Ustedes también? Por ah, lo no, lo menos de 20 edición, años, ¿no? 25, años ¿no? 25 años Pero antes incluso, pues ya, se ustedes sonaban, ¿no? Entonces este. Con la, ese era otra, otra banda, otro. ¿no? Pero, pero, pero este, bueno, mantenerse después de 30 años aproximadamente. Sí, más, este, o menos, más o menos. Yo le decía al, al otro programa a que no, que la gente que se ha dedicado lleno al rock pues sí conserva ¿no? esa esa animosidad de, de juventud de de, de, de no y es cierto no o sea no no es no es una cosa que yo esté inventando yo no inventando, o sea por eso hicimos el programa hoy, para ligar el anterior con este y ver qué era era realidad o sea, de, lo, siendo... de, de los jóvenes de ahí. pero cuántos de los jóvenes de hace de 40 jóvenes años, en ¿no? plenitud pero pero cuántos cuántos grupos has, has, has pasado este cuántos grupos has tenido desde que que tanto, no ¿Crees que tantos si me si me comprometo con un grupo, porque creo, ¿no? En el cotidiano. Eso era lo que quería que hicieras, ¿no? Entonces, en ocasiones en cinco grupos en ¿no? la <risa> vida, <risa> yo creo, cabrón, ¿no? Algunos han sido y proyectos, no proyectos que luego, luego te das cuenta que no van a salir. Y en seis meses, chido, con permiso ¿no? Digamos por otro. Y otros son proyectos así... Y como el de los máscaras. ¿no? ¿Cómo máscaras? llevas ahorita? ¿cuántos llevan ¿no? tocando? ¿Qué? Ay, ya 10 no, no, creo que llegamos no, casi a, no, a los 9. 10. 10. Pero, ¿En, en serio, casi vamos por los 10. Ahorita vamos a cumplir 10 años. Noviembre creo que le hacemos 10. No, y media, ¿no? sí, la particularidad que... la de los Catuarcas es que la de estos no? La verdad, efectivos, de deaths, la verdad, cuatro, 6 meses, más, así. Porque hemos cambiado de integrantes en la batería, hemos tenido. ¿Cuatro o cinco bateristas? Cinco, cinco bachistas, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, yo creo que somos un talismán para los bataqueros entonces les va tan bien que terminan viviendo en otros lados del mundo, que terminan teniendo trabajos increíbles, ya no seguir con nosotros, y entonces tenemos que empezar a buscar otro, a que se aprenda todas las rolas, que hasta ahorita los 33, todavía nos faltan unas, pero... Entonces imagínate, es un proceso... No, eso claro. es lo que realmente así. En realidad y los yo, otros cuatro anteriores tienen osteoartritis, ¿no? Por eso no pudieron <risa> <risa> ¿no? Exactamente. ¿no? Sí. ¿Pero ¿Qué nos puede decir Arturo, por ejemplo, de su experiencia? ¿De ¿Cuántos años llevas con ellos? ¿Cuánto tiempo llevas con ellos? Con ellos, ¿Sí? bueno, con las máscaras llevo año y medio. ¿Y cómo ves que no tienes que decir de ellos? En realidad, qué? ¿tú que no, pues, <risa> okay, no. No, pues que, como decía Pierre, compartimos el gusto por primero la la cuestión de las películas, de las series de tele, entonces eso ha ayudado al sonido, yo creo, amalgamar. ¿eh? Sí, y que es algo que, que bueno, yo espero que la, la gente se dé cuenta que no es algo que lo hagamos por quedar bien con nadie, es porque nos gusta. De hecho tocamos porque nos gusta no es cierto tocamos por las sí. sí, no llega, no llega. Sí, el en una ciudad como, sí, como esta en la que se puede vivir de la música si sí les creo no sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Oye, que, por ejemplo <coughs> cómo podríamos decir que mascatuerca es un proyecto bueno ya, ya lo hemos oído no lleno de, de energía y fuerza pero y además como decía Mariano se trata de crear una banda para que la banda para que el público la pase bien, ¿no? No es como. Y nosotros también Y ustedes también, sí, claro, claro, claro, claro, sí. Este, pero no es como esta, o sea, porque hay unas bandas que son rockers pero también meten mucho rollo social y bla bla bla bla. Esta es como es qué digo, Para desfogarse. Para, ajá, para echar ver. Y venir a desfogar. O sea, venir a nuestros conciertos y nosotros en la cena, Desfogarse, sacar todo este. toda esta cosa tan bonita que traemos del tráfico y del trabajo y las cosas entonces, exacto, todos, todos tenemos un trabajo como tenemos nuestro personaje en la vida real con un trabajo normal y la banda es para esto y entonces lo mismo que tenemos nosotros, este desfogue, este... Catarsis, lo que queremos que la gente haga, baile, grite y se divierta y... Realmente eso es terapia. Sí. Oye, eso que estás diciendo es, eh, me, me parece que es como si fuera una especie de doble identidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el antihéroe, o sea, claro, el héroe... El... cómo son los monstruos y Exacto, los carácteres, o sea, para el maestro... O sea, lados, era el no, bueno, ¿no? no Clark Kent tenía, tenía, tenía el, el trabajo... Bonita ¿Y, y, y qué son estos desgraciados? Y Exacto. Que conocemos, Claro que él era bueno y era más bueno cuando era Superman Pero ustedes son una especie diferente ¿no? o sea, el somos, ¿Somos malos o somos malos? somos malos? Más malos Más malos, más malos. Oye, ¿se tienen, ¿Tienen ahorita grabado material? Sí. Mira, hay un tema Que ya por ahí tenemos La verdad, no lo no lo distribuimos comercialmente no Realmente si a alguien le interesa Y siempre lo decimos Están este, usando Está en San Claudio y está en exproducción todo lo que tenemos grabado. Va sí, sí, sí. a ser de siete canciones. Estamos trabajando desde hace muchos años sí, sí, sí, sí. en la mejor producción que ha visto el rock mexicano. Lo saben? Bueno, no lo sabe. Bueno, ojalá este jugador. inviten, ojalá. Nos inviten la presentación, si es que también el alcohol nos deja llegar vivos. O sea, probablemente, sí, sí, sí, sí. probablemente no. Probablemente no, ¿verdad? No, no. Bueno, nada, bueno hay que es cuestión de, de fe y esperanza y calidad, ¿no? El tiempo el tiempo como cost, el Diabukovsky, exactamente. Oye, este también se vale antes de que se nos olvide, porque la luego nos ponemos como ya saben, ¿no? torrear sanamente, y se nos olvida mencionar, eh, pues ahora, dónde se puede conectar, contactar, conectar con Mascatuercas, aparte. Obviamente todo el mundo ya tiene Facebook y ya está la web a decirlo, pero bueno, pues ni moda, no queda ¿Es ahí? ¿Es ese? En Facebook está sí. todo, ¿verdad? Ahí está? Se llama de los Mascatuercas, Surf Punk, ahí estamos a sus órdenes. Me... Oye, por cierto, ahorita está en vivo y entonces la okay, banda chill. Que, que está viendo ahí, pues igual si quieren mañana o un concierto ya en ah, forma está. y los okay. Parque para... Doña Falla, ¿no? Parque por... Doña Falla, no hay falla, Mascatuercas 4 de la tarde, ahí nos vemos. Ojalá que Tlaloc no se ponga muy punk ni que ah, sí, Creo que es gratis. Creo que es gratis. Es como este mes es el día, fue el día del padre, entonces es como va a ser como el mes padre. Esperemos que la lluvia nos permita y va a haber como toldos y cosas para que no nos mojemos mucho de público ni nosotros, pero va a estar divertido. Pues sí, bueno, el país es ¿no? Gratis. Entonces, seguro ¿sí, hay lo y fondo. Seguro que lo bueno ahí. La mamona, la mamona igual. La y y nada, nada. No, no, que no va a ver, que no va a ver. Que bueno, no va a ver, no va a ver. No. Ay, güey. Vamos a ver los no, experiencia, música. No, no es que están hablando mucho del halcón entonces yo creo que ahorita ¿Qué? es tiempo de tocar esta rola que. Si es y eso también es una rola, en este caso de, de un grupo aquí Jalapeño que tuvimos precisamente con el cual en aquella ocasión de la ahora viene de la, de la, de la relación de los Rolling Papers. Entonces también, también revivimos una, ¿no? De espectro revivimos dos, es, que otra por ahí la tenemos. Y de Rolling Paper, y de rolling paper revivimos este. Pues fue muy bien Que retoña el ¿no? programa. son al fondo de la son al de la calle. la queda hermosita. Tu sí, o ruido, sí, la bueno, Oye, ¿no? esa parte de la de la que dice, discúlpenme porque no sé yo cuando tomó Sí, cuando pues. Se... Yo estaba pensando que te la pusieron. <risa> Disney, no te dices. <risa> Nadie se identifica con eso. No, no, no, no, realmente es un no, uh, acontecimiento que, que me platicó el primo del <risa> cuñado de mi vecino que le había pasado alguna ¿no? vez. Exacto, cabrón. Oye, Mariano, tú tienes ya una parte un particular este ¿Sí? sello, este la voz, el, el, lo que es, es una especie de, de, de también, actuación, en el buen sentido de la palabra, de, de, de, de, de, de, de interpretar o de, o de posesionarte en la letra, como todo sí, eso. Está sí, está sí. chido, porque yo, Mariano, quiero que sepa que incluso, a lo que estabas comentando de, de esta cuestión, perdón, de, de, de, del concierto en el ágora, pues Mariano, ya andábamos y yo, y eso, y es que... Bueno, la verdad es que a través de los años que yo he Ya, ya, ya, ya es una esencia, es, una, es una, un, un estilo, es así que está bien chido porque quien te va a hablar de repente piensa que, este, que es algo que ya es... que no este, te has cuidado, güey. que te interrumpo, muy sí. chido. Sí, justamente me gusta hacer esto de, de, de meterle un poquito de teatralidad. Por ejemplo, en esta rueda de, de, de, del querido alcohol hay una parte donde hago una especie, no es imitación pero juego con esos personajes de la cultura mexicana entonces quiero retomar a un personaje que todo mundo conoce que cante y que bebe y al final otro que, ay chita, qué curda todos los conocen bueno, entonces sí me gusta eso y entonces eh, hace poco alguien me dice: Es que te posesionas. Pues es que si no te posesionas Así debe ¿sabes? ¿sabes? aquí, Así ¿cuándo? Si no, ¿cuándo? Justo ayer me trepo un taxi porque iba para. Entrar por el <risa> Estado. Entonces, este, ver, estaba, estaba medio lloviznando. El, el, había un tráfico del, del terror. El güey tenía a José José, tráfico lento y nublado. Y me dice: Está muy deprimente, le cambio, ¿no? Pone música, reggaetón. Vaya. Entonces se me queda viendo. Ah, pero tú te gusta el rock pesado. Yo, se, ¿no? ve loco, se ve se ve. Y yo, no tan pesado. No. Y me volteé a ver, de... no mames, yo te vi hace 20 años, cabrón. Eras un loco. ¿A hace 20? ¿Qué yo... banda sería Fue muy divertido. La banda del vacío. De seguro de ahí no, seguramente ahí en el mundo está muy chido porque ya son sellos característicos de la banda que realmente no no se darían si no llevaran si primero si no hubieran logrado esa amalgama que ya tienen y, y este y después de los años que se queda la experiencia ¿no? entonces pues estamos ya estoy muy contento Cada a una parte que nos echan una charla ¿no? sí. ¿Sí? ¿Te, acuerdas? te acuerdas que decía mucho Juan Pablo se va a dúa, Si a mí me gustaba mucho esa banda porque tocan rock cañero, ¿no? Y no lo decía así como despectivamente, sino que es un, un chingo de, de fuerza. De Aquí decimos que con Hícamo. Con gícamo, gícamo. Gícamo. Gícamo. Cañero, tumau, soy, tumau. Con jícamo Con Con ¿Tú consideras que tus canciones tienen tumbado? No sé, verdad que jugamos a eso. Estamos juego de palabras tiempo, toda toda Una buena cantidad de six parts ah, y pues terminas tumbado Sí, sí claro. terminas es como yo no sé cómo, <p> -tose? <tose> ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? aguanta con los porque él se ve que más. Pero es pero es la pura apariencia. Sí, Lo hemos infectado apagas y medio. La puerta ya es cuando ya es el interno. Yo veo que esta banda sí tiene muchas ganas de tocar, ¿verdad? Nunca me han las muchas ganas de tocar. Chao, ya te me sorprende. Hace poco me invitaron a presentar un, un, un, un fanzín que es, en vez de invitar escritores, ensayistas, poetas, invitan a cantantes de grupos, ¿no? Entonces fue divertidísimo. Yo <risa> no iba a ir con una guitarrita. Y vi, los invité, vaya. A sí, se llevó, lo Entonces fue divertidísimo, pero lo que vi es que todo el mundo hablaba y hablaba. No. tenemos media, be, 15 minutos toquemos y si la gente nos está viendo eso queremos tocar ya hablaremos después con un una chela en la mano en la barra de algún bar en algún lugar no importa queremos tocar y que nos escuchen con una pizza con una pizza en No, hombre es que están muy buenas me han esas son comerciales monchi me da un bajón, si siente que ya no le gusta pues puede ir al negocio de quiera echarse una pizza pizzas regiones una pizza, artesanales de, de la región pero otras si tiene poco dinero tenemos paquetes dos rebanadas de pizza y un agua baratísimo vaya es una ganga siempre buena música a no es el del mero centro, ¿no? O sea, puedes sí. seguir, estar bajando ahí, luego, luego. ahora tiene una selección muy importante de cervezas este, artesanales, ¿no? Sí, eh, pero todas. El chule ch se llama el, el chamaco, ¿qué? El chamaco carrón, no esa es otra cosa, <risa> es un cómic, ¿qué es, no? <risa> El chamaco pelado. Chamaco <risa> pelado, chico <risa> pelado. No, ya el niño pelado lo mandamos a la chingada. Ah, bueno, ah, ya. Como ya, pelado, muy feo. Pero tenemos otros. Dejando al chico pelado, ¿verdad? Se lo de alvarado, alvarado. Está bueno, yo como, para ¿Ya seguir el se conductor con Bueno, entonces vamos a aprovechar sí, para bueno, seguir vamos una, a porque ya... una notita alegre porque estamos sí. muy como Optimistas, optimistas entonces vamos a aprovechar Pues vámonos después ahora de mismo solo solo te tienes que Creo que aquí habría que hacer un paréntesis porque realmente lo que veníamos escuchando es muy distinto a lo que acabamos ya se puso no, no, no, se puso muy chingón porque, puso, porque, porque, porque, porque suena ya más reflexivo, cabrón, y este y está chingón. Aparte digo que, que yo... Si este, inspira. Me, me, inspira. Me, me declaro un, un ferviente la admirador verdad. de Pierre y su estilo de tocar la guitarra. Ya, ya sí, lo che. conozco desde hace mucho tiempo, pero quiero mencionarlo particularmente el día de hoy. Usted tiene ese estilo de... La verdad es que... El callejón de las... No, y, y bueno, el cabre, entonces... El cabre, el cabre, el cabre, el cabre, el cabre de la calle, cabrón. Pero la verdad, antes de que empezáramos el programa, estuvimos un rato platicando con Pierre y este y bueno, deberían de enfocar un poco la pedalea que tiene ahí, es una parte este, de lo que en realidad tiene ¿no? sus en su casa y todas las cosas no pero en realidad este, lo que estamos escuchando hace rato, toda esta canción es muy buena a mí sí me gustaría, Mariano, que nos platicaras un poco acerca de la letra de esta canción porque me no, llegó a, a, lo, a lo que sea de cada quien pero está... Oh, digo los no, sí, sí, clientes por ahí por favor ah, está está bulleando pues. no bueno, pues bueno uno alimenta las rolas muchas rolas de las catuercas yo les llamo rolas de diseño porque agarramos esta idea de de los monstruos y todo entonces me armé la de la bruja la del monstruo otras más que es así, hablando a los que nos, lo que nos gusta, lo que queremos hacer Y hay otras que te salen por situaciones que te pasan en la vida Y de pronto es como... Sale una rola Y aquí, alegre, en esta canción, ¿a quién le pasó? Alegre divertida Es mía, yo la escribí, ¿Sí? entonces Una canción alegre divertida, ¿verdad? Sí Entonces... El Club de los Optimistas El Club de los Optimistas Y bueno, es, es esta catarsis de la que te hablaba hace rato de de donde sacas estos exorcistas, estos exorcistas, estos demonios, estos recuerdos y la verdad que pues, le, le hacemos una conjunción ahí chingona y si y sea, sí así me emociono y al final estoy a punto del llanto y, sí, bueno. y es lo que quiero y lo hago honestamente y por eso tú dices me llegó, por eso, porque si sí, realmente es como eso es lo que uno quiere, sí, claro. que el otro sienta lo que sientes Sí, sí, porque a veces crees. Y, y, y sí, sabes Romántico, que romántico. O sea, no, o, y si sabes lo, o sea, si lo sientes. <risa> sientes lo, lo Siento, si <risa> tanto. Pero sabes que este. Pero. Con la música de Yantel, la chica, ¿no? Los chavos tienen sentimientos, cabrón. ¿no? no creen que nada más es el puro desmadre y el olor así. A, no solo a mar, somos robots o monstruos eh, de cartón. Exactamente. exactamente. ¿no? Y eso es bien chido porque es un, eso habla de un este, grupo que también es completo en todos los sentidos, ¿no? O sea, después de esa canción sabemos que, este, sí, María es se pierde, sí. María se pierde por dos semanas. Sí, ya se emocionó, ya quiere llorar. De hecho, no se preocupa, ya se perdió dos semanas, va a traer una rola buenísima. Sí, el cabrón ya se fue, pero de hecho de se fue. Ya, ya, ya, ya, ya, Entonces, no diciendo, de hecho, las chelas van a cambiar por tequila porque ya se sienta demasiado fuerte. Ya, ya te llegó A lo más profundo. De la sí, se hace es falta no. algo más fuerte. Ya lo que digo, cabrón. Pero oh, qué chido, Mariano, que, que, que nos den la posibilidad a la música Brigitte de, de, de, pues, de ser parte de, de, de ahora ya los mascatuercas. Eso, nada. No, pues qué más Aquí chido. Días, ¿no? Qué chido que se, se logró, porque yo ya había visto, es Que ustedes suben su material, lo suben al YouTube. Así es. Sube eché de Camerina Rabaza, me eché otros más. También hice mi tarea. No, sí. es que fíjate que cuando empezamos el, el... No, los vi hace tiempo, pero me encanta, o sea, sí fue como chido. ¿Sabes pasa? Eh, eh, que pasa? que eh, que fue el programa más reciente de hace ocho Va días, este... Todo, no? Comentaba eso, ¿no? O sea, no es necesario que un programa... Es, como se habrá dado cuenta el público, no traemos nada, este, planeado, ¿verdad? Ni escrito, ni nada el único plan es pasar con sí exacto no y ya fueron dos uno pero este no uno por eso ya no hay por eso ya no hay Pero sabes, sabes que hay una... hay... durante el programa hay una transición interesante porque cuando empezamos estás moviendo la, toma... empe... <risa> es la, la toma cuando empezamos cuando empezamos por el nervio si tú quieres no el problema es que ya después cuando queríamos continuar con el programa pues ya me no ni, ni parque para seguir tomando Sinta en la pero en la cintura siempre puede ir porque no, ¿no? Desde, desde es de cinta. No, me, yo creí que era un teléfono. Es no, cinta, es cinta, es <ríe> cinta. Por eso, sí, sí, sí. sí, sí. la cinta perrucita? de ciba, es que está la cinta de Cuando la cinta de empieza a calentarse, pues empieza a calentarse. Oye, pues este, no, lo que pasa es que cuando. Pues la primera vez que hablamos con, con el cabra de hacerlo, todo ya esto era puro radio, ¿no? O si sea, era así totalmente. Pero que pues, es que hablamos de hacerlo hace como dos años, ¿no? Más o menos. Pero la verdad es que está chingo que lo hayamos hecho ahora, que ya es video, porque bueno, como sea, puedes ver, está en vivo y toda la pinche cosa. Este, y pues ya pueden ver cómo se pone uno mal, ¿no? O se empieza uno diciendo cosas más o menos 40 días. Ya ve que nosotros lo que queremos es tocar. Exactamente. Queremos escribir, nadie beban, Yo pongo. ¿Yo? Nosotros seguimos tocando. Ah, sí, <risa> sí, sí, sí, sí, sí. Además hay que recordarles que vayan mañana, no a lo de Doña Falla, Doña Falla, Doña Falla porque se va a poner chingón. En el chingo ¿no? va a haber expo de motos, sí, sí. va a haber un tianguis de productos de la región, ¿Y productos que orgánicos... ¿qué te ah, Ay, ¿tú? También ¿tú? Uh, <risa> me gusta mencionar que el lunes, así como eso de las 8 o 9 de la noche, va a haber un ah, live stream sí. de una maldita tocada que vamos ¿cómo ah, a hacer. Y ya como, ya como en el eh, Facebook de Más Catuercas uh, ah, El lunes Ahora, próximo, perdón Este, este, este sigue después del o sea, domingo mañana. antes del martes <risa> o sea Hoy con ustedes, mañana con Doña Falla Y el lunes en una azotea esos ah, ah, ah, y YouTube. Eso. Esperemos que la lluvia nos haga un poco de paro y no caiga. Hace un par de ganas. horas platicamos con, con Jaime, este. Y él dijo que iba a llevar sus machetes. ¿no? ¿Cómo le dijo? <risa> el, <risa> es... Yo voy, yo voy con no, tres machetes, dijo. ¿no? <risa> Fíjate sí. que ha habido, tres que ha habido programas muy exitosos. Por ejemplo, el de este. Compañeros más o menos de, de estilo que ustedes. este. Eso, eso, eso... No, no, no, no... nosotros este, no, puente! Eh, no y nosotros... Me... Los caretes de Linares... <risa> ¿No? Este... Midl, Belgarejo... Ah, ah, y, ya, ¡Y es... de... ¿no? a Neurisma! Neurisma. también tiene como 50 años... Bueno, Midl ya, <risa> tiene como 50 <risa> tocando... Oye, pero está igualito, no. parece Harry Potter del de punk. No. Como se la pasa... Eh, usted, Harry Potter con canas. Sí. ¡Saludos, Bezú! Renovando el personal. Renovando no, no, no, el personal. ¡Cara vez es la ponen con de... ¿Se llama como vos? ¿Los pero, sí, sea, ¿no ¿sabes sí, sí. qué? Bueno, lo que, lo que quería comentar es que hace un par de horas platicábamos con Jaime. En el caso, espe en el caso, caso específico también. de, de, de, de, de, de, de Meetup, el programa que grabamos con él tiene aproximadamente unas 500 y tantas visitas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No. Entonces, lo que tú me dijiste hace rato, había que decirle también al grupo invitado que nos apoye también, este, dándole like, dándole like, <risa> y más invitaciones, porque la verdad es que sí es un. Es muy agradable saber que, por ejemplo, el MED tiene 500, el, el programa que hicimos con Emanuel tiene... Por ¡Ah! 180. ¿Tenemos que romper algún récord? Sí, claro sí, no, no, no, no, no, no, ¡Like, por favor! ¡Like! No, no, like en si no, Instagram? No, no, programa, no, lo que te digo Vamos a Miguel. meternos con los récords que podemos romper... Te voy a decir una cosa... Te voy a decir una cosa... ¡Ah! Son los seis, son los seis... no. ¡Ya ganamos un récord! Te quiero decir una cosa... Reto, ¿eh? El caballo estaba desparasitando, el jefe. No, no, no, no, no, no, no, no, mira, yo quiero hacer un compromiso peñote, con ustedes. Yo quiero favor. hacer un compromiso con los señores. Sí, sí. Que si toque si logra más más de los ¿Que 500. Que los desgraciados. ¿eh? Si sí, logra más de los 500 este, visitas que hizo, este, yo pago la pena. Este, no, yo, yo pongo uno de de Jack Daniels. está. le. Sin por favor. Ya que quieras. órale Ya estuvo, ¿eh? Ya dijo, dijo está grabado. Está grabado. Es más, si las dejan hacer las 500 horitas, lo pongo de una vez. ¡Ah, <risa> bueno, va! ¡Echale ganas, ahí está! <risa> ¡Un Pues Arturo de Plano, ¿quién sabe? Se extanció ah, tanto que se fue. Yo, yo, yo alcancé a que dijeron dos suaves y una dura y salió corriendo. Entonces <risa> <risa> este... <risa> Ellos son <somos> suaves, <hombres>, ¿eh? <risa> <risa> y entonces no sé a dónde fue, se llevó una lata, este, bueno, esperemos que... Hay que ver dónde está el humo. Exactamente. El humo será nuestra guía a partir de este momento. Oye, pues qué chingón, mames, y qué lástima que ya se va a acabar, cabrón, porque. Sí, ¿A poco tenemos solo un tiempo? ¿No podemos ir toda la noche? No, sí, sí, claro, eso también. Es así. Podemos romper el récord, queremos romper otro récord. Ah, ¿no? exactamente. Que no solo sea, de cervezas. ¿Qué la que es nuestro? Ah, ah ya, ya, mira, sí. eso no tiene, eso no es ningún récord. Sí, claro. además, este, el, el que se acaba de ir corriendo prometió un pomo, ¿no? De Un whisky, de no sé de cuál. Quedó grabado, sí. Quedó grabado, así. Así está. está. Se viene de cumplir, eso caón, es porque... una prueba. Porque o sea, nos podrán defraudar con todo, que los proyectos hemos así, no se perdona nunca jamás, ¿no? Entonces, este eh, eh, que se cumpla que? la promesa de campaña, eso, es vamos, que, vamos a poner empeño en cumplir las promesas prometidas a la gente de la gente, al pueblo de pueblo. Vamos, vamos, si no pues, ¿no? That means. Bueno, bueno, bueno, bueno, vaya. Bien, vamos a quedar, quedan 5 minutos, lo cual implica que. ¡Música, Rara! ¡Música, o no, música de no. <todos> no No, no, no. no ir, mañana, en de la Streaming, las 8 de la noche. El link en el Facebook de Mazcatuerca. Link en el face de Masca, ¿Tú oh, no, Masca, no, Facebook de Mascatuerca. Está el link del streaming. Uh... Aquí, Exactamente en SoundCloud pueden bajar las rolas. ¿Algunas? La, la pues, no mayoría. De, de las 8 de la noche en adelante, conéctense. Ahí está en el Facebook bueno, de Mascatuerca. El evento creo que el streaming empieza a las 6 y media. Unas bandas? bonitas canciones para ah, disfrutar. Chequen a la banda, va a estar gente con pleno Poissot ah, Además, Grillo. Grandes hermanos Grillo. Grillo Figueroa. Alejandro Figueroa, grandes hermanísimos. Y Uf. Y entonces. Y nosotros para que la para pues quiero felicitar a Alejandro Figueroa Ayer lo acompañé al Rad Battles, Underground, la de, la de, la la de la Revolución. Papel. Y ganó. Wow. Pasó a la final. ¿Eh? Y Alfa Patán, eh, los patanes y Alejandro Pigueroa son un crew de raperos rockeros Tremendo. y pasaron a la final, un aplauso para ustedes, mi hermanos ¡Bravo, bravo! <risa> bueno, pues tú bien, saludos al grillo, ¿no? Entonces, esto... Pues adelante, pues muchas gracias Ahora, creo pa, pa, que Arturo, pa, pa, pa, es, uh, por el uh, parque y bueno, gracias a... Oh, me lleva, me lleva Sí, ya, sí, bueno, como quieran Me lleva, me lleva Venga, yo ya me voy, yo Este es el primer single del grupo, un gran éxito en las discotecas de Tanzania y en Kuala Lumpur así es, claro en ahí ya no vamos a regresar, desmadre, no hicimos un desmadre hicimos un desmadre y bueno, bueno entonces, sí, fuimos deportados, danza. estamos vetados pero promovemos el rock and roll por aquello me latín. dijo que era mayor de edad, o sea, también ¿no? <risa> <risa> era, era un rival, no puedes, eso, nada, claro. puedes confiar gracias nada. sí, sí. Venga. ¿Sí? taca! taca, taca, taca. ¡Ah, <risa> ¡Eso! ¡Eso <¿verdad>? ¡Otro intento! ¡Chicos, modular! gular! no a un y la conexión entre un y nuevo, lleva el más vacío. los no pero yo No no lo me quiero no se me yo me Pedimos también a de nuestros amigos del Cisen que nos estuvieron este, monitoreando todo el tiempo. Este, saludos compadres y saludos al software Pegasus que siempre está atento eh, no de, nuestra, de nuestra aventura. no las persinas, ¿no? ¿A poco nos, gracias Miguel, Ángel Hidalgo y González que nos están viendo ahí en el... Y es nuestro camarógrafo. Oficial, ya ahí ya estás gritando. Que, ya bueno, pues ya, ya no le vamos a abrir. Bueno, ya <risa> no le vamos a abrir gracias a nuestros amigos músicos también hay que mencionar que es vaya muy padre que este programa se ha hecho entre músicos Exacto. y el maestro Jaime Miguel Ángel honor y, y, y, y, y, ¿y, ¿y Los que, que están por ahí y los que están allá abajo. Mis ¿no? sí, nombres no queremos <risa> aclarar. <risa> <risa> vale, ya ya una trayectoria musical también entre la producción de ¿Algún este. Otro día les haremos una entrevista a ustedes. Claro, ah, no, ah, excelente. Bueno. Bueno. Gracias. Uh! Gracias aplauso, chicos. Ay, Otra. Oh, a su aplauso, Otra. Sigamos tocando, ¿no? <risa> ¿Qué hora son? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí amigos? Ya se acabó. Te perdiste de la bruja, ah, te espanto bueno, la pinche bruja. Bueno, Ustedes se van a perder de esto.